El doctor Luis Pineda Cortés. Bienvenido, Luis. Usted él es ingeniero electrónico por la Universidad de Anáhuac, maestro en ciencias computacionales por el ITSEM y doctor por la Universidad de Edimburgo, Escocia. Actualmente es investigador en el IMAS de la UNAM. Es, ha hecho muchísimas cosas, entre otras es presidente fundador de la Academia Mexicana de, de Computación ha fundado y coordinado varios grupos de investigación, entre ellos fundó y coordina el grupo Golem para el desarrollo de robots de servicio de la UNAM, que es una cosa interesant interesantísima. Imparte clases eh, y es tutor dentro del posgrado en ciencias de ingeniería de la computación de la UNAM. Tiene una gran cantidad de artículos arbitrados publicados, también de divulgación, divulga difusión y varios capítulos de libros. Y bueno, además es autor de varios libros, como por ejemplo, el que se titula Robots de Servicio y Tecnología Computacional hacia el siglo XXI. Eh, Luis y yo hemos coincidido en varios foros virtuales y nos hemos hecho amigos a la distancia, aunque todavía creo que nunca, bueno, nos hemos visto alguna vez en persona, pero todavía creo que no éramos eh, amigos, así que tenemos pendiente una comida desde hace mucho tiempo y, y Luis, te quiero dar la bienvenida y para aquellos que se acaban de unir, pues bienvenidos a este ciclo de conferencias del Programa Universitario de Derechos Humanos de Ciencia, Sociedad y Derechos Humanos. No sé si quieres agregar algo más, Ismael, antes de que le demos la palabra a... Por favor, darle el uso de la palabra, doctor. Muchas gracias, muy cumplidamente, doctor, a nombre del coordinador del Programa Universitario de Derechos Humanos. Pues muchísimas gracias. Adelante, Luis. Bienvenido. Eh, pues eh, muchas gracias, este, Gaby, por la invitación. Este, muchas gracias, Ismael, por darme la oportunidad de estar aquí con ustedes. Eh, eh, efectivamente, hemos coincidido con Gaby en, en otros foros, eh, eh, desde perspectivas pues, un poco diferentes, pero... Siempre, siempre muy productivas, y pues le agradezco mucho que me haya invitado a participar en esta sesión eh, con el tema de si los robots o las computadoras pueden tener libre albedrío. Eh, creo que esta es una pregunta eh, importante por todas las inquietudes que hay hoy en día, las percepciones de la inteligencia artificial, eh, eh, e incluso por las preocupaciones respecto a las. Eh, eh, implicaciones de, de esta posibilidad eh, por ejemplo apenas el martes en una sesión de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados y ahí se mencionó que había que estar preocupado por los derechos de los robots o sea que es una preocupación que, que he escuchado también en, recientemente en varias ocasiones y creo que es muy importante este, aclarar eh, desde un punto de vista tecnológico en qué sentido esto se puede sustentar, o en qué, en qué forma, o si no, no es cierto, ¿no? Y, y esto es lo que da lugar a, a mi plática, compartiendo los, los cetatos, ya se ven por ahí, ¿correctos, David? Sí. Ok. Entonces, este, paso directamente a las proposiciones que les quiero transmitir que son dos básicas. Este, la primera es que para tomar decisiones libres se requiere entender. Yo creo que la gran mayoría de la gente estaría de acuerdo conmigo en esta proposición. Ahora, las máquinas no entienden. Esta proposición es más compleja y una buena parte de la plática se va a referir por qué, ¿Por qué es? esto es cierto. Consecuentemente, pues las máquinas no pueden tomar decisiones. Y la segunda proposición eh, que voy a, a, a desarrollar, aunque menos por el tiempo de la plática y por la complejidad del tema, es que una decisión libre es en principio una abolición, es un acto afectivo. Primero es qué es lo que uno quiere, y después viene ya la ponderación y lo que podemos considerar libre de vivir. Ahora, las máquinas no tienen efectividad, también es importante saber por qué, ergo, pues las máquinas no toman decisiones. libres Ahora, esta, este, eh, esta plática, esta reflexión, la hago desde mi punto de vista personal, yo soy una persona de computación, a mí eh, las computadoras siempre me llamaron mucho la atención desde muy pequeño yo recuerdo perfectamente bien cuando vi eh, la película 2001 Odisea del espacio yo, era, yo tenía como 12 años en aquel entonces este y me causó una impresión tremenda eh, que siguió conmigo por muchos años luego eventualmente entré a la computación hice programación eh, científica programación administrativa eh, para matizar de licenciatura diseñé y construí un procesador digital eh, en tecnología TTL y CEMOS. Yo quería quitarme el, el, el la mente qué tan misterioso era ya que lo diseñé, ya que jaló, pues ya dije, no, pues sí, es, es una cosa de ciencia y tecnología. Y después ya me desarrollé en la, en la computación, en varias áreas, en la inteligencia artificial, y cuando llegué a la UNAM, pues vi la oportunidad de, de iniciar un proyecto para construir el agente computacional completo, la, la robotina, digámoslo así. Entonces, si uno tra trabaja en inteligencia artificial, pues una inquietud es, bueno, vamos a ver si la podemos hacer o no. Y, y, y aquí afortunadamente la universidad eh, pues tiene el, el espacio para, para hacer estas cosas. Eh, inicié el proyecto hace ya más de 20 años. En este proyecto hemos venido eh, construyendo robots de servicios, del robot Golem original, del el de 2002 al 2008, tuvo mucha discusión, fue, fue este, muy aceptado, fue el primer robot eh, eh, mexicano capaz de sostener una conversación en español hablado en el ciclo de conversación de percepción y acción. También construimos el módulo de eh, Golem en el Universo, que es una computadora que habla con uno a resolver un juego de, de juego de, de la carta. Y a partir de 2010 empezamos a desarrollar el robot Golem 2 o GoLimas, este que ven aquí azulito, que ya participó en varias competencias nacionales e internacionales, eh, con buenos resultados. Y a partir de 2014, 2014, 2015, construimos a, a, a Golem 3. Y, este, y ya de 2016 a 2020 pues lo venimos desarrollando. Y como ven, pues es un continuo el desarrollar robots, es un trabajo continuo tanto en el mercado y en el software. Este, eh, y es un proyecto pues, que nos ha enseñado mucho, y a lo largo de la vida del proyecto, pues, eh, yo me he preguntado, y la gente me ha preguntado, oye, y, y Golem este, toma decisiones libremente, oye, y Golem entiende, y Golem es consciente, etcétera y pues esas preguntas, pues, también las hago yo, y mucha de la reflexión que les voy a hacer aquí, pues tiene que ver con cuál es la respuesta que he encontrado para mí mismo. Entonces, primero les voy a demostrar, para que tengan un poquito de, de, de idea de, de, de lo que estoy hablando, cómo funciona Golem 3, el asistente conversacional que tuvimos para el 2020, que iba a competir en la competencia de Robocop de Burdeos, que se canceló por la pandemia, de cualquier manera esto ya estaba listo. Y aquí en esta eh, Golem 3 se desempeña como un asistente en el hogar, y habla inglés, porque, pues, está eh, la participación en el, las competencias internacionales requiere el lenguaje. Entonces, aquí va, eh, lo voy a dejar un, correr un poquito para que ustedes aprecien la dinámica de la conversación que se tiene. ¿Se oye bien? Perdón. Sí, se oye. Sí, se oye. Eso. Now it's much healthier than before. What do you like best, nickels for this place? I like the best. Great. I will recall your choice. Do you have any more preferences? No, thanks, William. That is okay. Thank you, ladies. How was your day? It had a bad day. Sorry to hear that. Do you want me to do something for you? Bring me something to leave that business. Okay, I will bring you the house. Your favorite drink. Right? Yes. But you might be much better than this place. Shall I bring you to this place? No, Roger, I mean, this is okay. Okay, I will bring you and the house. I will get the I don't think I'm going to be a little bit the house. algo que no and we also got to shelter A o o Here is the last. Here is the last. I found the needles in the shelf of snacks, but it should be in the shelf of food. Do you want me to change the preferred location of needles in the shelf of snacks? Yes, okay, please. Okay, I updated my thinking with your new preference. I also noticed that the coat is not in the right place. I think that the next for this is that. Bueno aquí lo, lo voy a dejar este, eh, pero pues ustedes pueden apreciar eh, pues, que realmente su conducta es eh, inteligente eh, lleva la conversación el diálogo es coherente, eh, toma decisiones, las lleva a cabo eh, en el ciclo de percepción-acción. Entonces nosotros por siempre, cuando tenemos, este, logramos terminar estas presentaciones y el robot en sí, que ha sido un desarrollo muy, muy grande, nos sentimos muy, muy satisfechos y muy contentos de lo que hemos logrado. Pero también ustedes pueden ver pues que eh, esta conducta dista muchísimo de las conductas eh, análogas de los seres humanos. Este, y, y nos ponemos las preguntas también y pues resulta que estas habilidades de la mente, del lenguaje, pues siempre son objetos muy grandes eh, y siempre van a ser de alguna manera más, van, más complejos de lo que podemos este, eh, modelar. Ahora, esto es, está en el estado del arte, es muy difícil encontrar un robot que de despliegue esta conducta en un ambiente internacional. Nosotros no hemos ganado el robot, pero hemos hecho muy buenos desempeños, pero en la parte de la inteligencia artificial, de este tipo de diálogos, realmente lo que están viendo ustedes para mí es, este, me parece que es, es más o menos donde estamos, eh, que es muy diferente de la imagen que se transmite por, este, pues por los medios o por la ciencia ficción o en la cultura popular, donde se piensa que pues la, la robotina ya está aquí, y que vamos a tener una inteligencia artificial muy grande y luego este, hay eh, unos robots que se presentan. Eh, como muy inteligentes, aunque si uno los analiza de manera más, más puntual, pues se ve que las conductas este, son eh, mucho más limitadas. En, de, bueno, aquí lo que ustedes vieron es, es una cuestión dinámica, no está, eh, los objetos son variables, el diálogo se está tomando en tiempo real, eh, la tarea, lo robot está razonando dinámicamente, eh, eh, o sea que es, es bastante completo, y sin embargo, pues tiene estas limitaciones. Entonces aquí es donde la pregunta viene, eh, bueno, y las máquinas, este, el robot, el golo, Golem y las máquinas entienden. Este, yo ya les anticipé que no, que no, no entienden. Y este, y, y por qué, ¿no? O sea, cuestiones por qué no entienden, ¿En qué, en qué sentido no entienden. Y de dónde viene esta creencia, bueno, esta creencia tiene muchas fuentes, por supuesto, pero yo me voy a remitir al origen de la idea, en, este, en el ámbito de la inteligencia artificial, en el ámbito académico y científico. Y la idea, me parece a mí, o cuando menos cuando se, se planteó originalmente, eh, la planteó Alan Turing, que es el padre de la computación, en el artículo eh, se llama Computer, Machinery and Intelligence, maquinaria computacional e inteligencia, de 1950, eh, donde que me parece a mí, es el artículo fundacional de la Inteligencia Artificial. Digamos, ahí podemos eh, referir todo este esfuerzo que se ha venido haciendo, o cuando menos uno de los pu puntos principales. Eh, y Turing, en este artículo, empieza planteando la pregunta de si las máquinas pueden pensar. Ah, dice, bueno, pero esta pregunta es muy cargada filosófica, psicológica, este, eh, epistemológicamente, Históricamente, etcétera. Entonces, vamos a abordarla por medio de un, una prueba operacional, una prueba operativa de si algo puede pensar. Y es aquí donde este, eh, Turing introduce lo que, el, lo que él llamó el juego de imitación, que se conoce como la prueba de Turing. Y es este juego donde eh, hay un entrevistador, que es el sujeto que. Es, está platicando y hay, este, que tiene que dis distinguir quién es una computadora y un ser humano. Hay dos cuartos, en un cuarto está la computadora, en otro cuarto está el ser humano, y se puede comunicar el lenguaje en lenguaje natural. Escrito en un teletipo para que la voz no, no traicione, estamos hablando de 1950, este, pero todo se vale en el lenguaje. Puede haber gramatical, pero también gramatical, lenguaje no gramatical, expresiones, actos del habla, interfecciones, etc. Y aparte se puede mentir. Y eh, este sujeto, pues lo que tiene que investigar es quién es la computadora y quién es el ser humano. Ahora, también lo interesante del juego es que el ser humano tiene que decir la verdad. Su, su rol en el juego es convencer al entrevistador de que él es un ser humano o ella es una ser humano, Mientras que la computadora tiene que mentir es como Pinocho, o sea la computadora tiene que convencer al ser humano al, al entrevistador que él, él es un ser humano y entonces la pregunta que hace Turín, bueno y qué tanto eh, es factible que este ser humano descubra la entidad de la computadora y pues la respuesta es pues depende de que también esté programada si la computadora está muy bien programada y el investigador y el entrevistador no logra este distinguirlas pues entonces la computadora gana el juego, ¿ok? Eh, ahora, Turing pensó que para, en 50 años es decir, para el año 2000 iba a haber computadoras que podrían jugar el juego por 5 eh, minutos con un 70% de chances de engañar al, al, al ser humano, o sea, lo cual yo no estoy tan seguro que, que se haya logrado que hay una discusión, pero ahorita va, va, voy a hablar más que esto ahora, lo que Turing dice aquí que si la máquina gana el juego de imitación entonces se tiene que aceptar que entiende y es consciente. Y la razón fundamental por la cual tú llega a esta conclusión es que en caso de negarla, se tendría que aceptar el solipsismo psicológico. Y el solipsismo psicológico es esta idea de que eh, el conocimiento, el pensamiento, las emociones, este, los sentimientos, son subjetivos. Yo... Tengo acceso a mi conocimiento, a mis creencias, a mis emociones, a mis sentimientos. Eh, y tengo una idea muy clara que los tengo, pero no tengo acceso a los sentimientos o a las emociones o a los pensamientos de ustedes. Entonces, empíricamente, yo no tendría por qué, no tengo ninguna razón para suponerles, para suponer que ustedes eh, tienen eh, eh, esa vida interior que yo tengo, porque no tengo ninguna evidencia. Sin embargo, como ser humano, yo lo que hago es concederles a ustedes, o sea, que, que sí las tienen y por eso podemos intercambiar una conversación, aunque realmente en última instancia yo no sé. Ahora, dice Turing, si la máquina pasa la prueba y no la puede distinguir eh, de un ser humano, entonces tienes la obligación de atribuirle la intencionalidad, la conciencia, el pensamiento de esa máquina, igual que lo atribuyes a un ser humano. Entonces, por esta razón... Que tiene un carácter fundamentalmente metodológico, entonces Turing acepta que las máquinas entienden y que son conscientes. Ahora, eh, Turing pone la, la vara alta, no, no, no cualquier conversación pasa. Y de hecho, en, en el artículo del 50, en la siguiente sección, después de exponer la prueba de Turing, eh, Turing presenta el juego eh, de la viva voce. No exactamente, pero adelante en el artículo, el juego de la viva voce que consiste en ilustrar la conversación que él considera que se debe tener para que la máquina sea consciente y se, que entienda, y es muy interesante, y muy divertido, porque se trata de dos sujetos eh, que platican acerca de un poema. Y platicar acerca de la poesía, pues requiere un entendimiento muy profundo. Eh, ahora, eh, me llama mucho la atención que yo nunca he visto en ningún foro científico, en ningún foro humanista, que se mencione el juego de la Nido Boche, siendo que está prominente en el artículo y que es tan divertido desde el punto de vista de, de, de cómo podemos considerar la conducta inteligente a través del lenguaje. Ahora, aquí no, no tengo tiempo de mostrarles un ejemplo, eh, tengo uno por ahí preparado por si hay tiempo en, este, en, en las preguntas, pero es, es bastante divertido. Ahora, eh, esta idea de, de, de Turing, eh, este, eh, esta conclusión de Turing, eh, tiene varias reputaciones, pero la reputación más importante eh, la presentó el filósofo eh, norteamericano John Searle de la Universidad de Berkeley en 1980 en un artículo que se llama eh, Minds, Brains and Programs, mentes, cerebros y programas, donde presenta una historia que se llama la historia del cuarto chino. Y esta historia del cuarto chino es como una especie de ant ant antiprueba de de Turing. O sea, básicamente lo que muestra es que la máquina no es consciente ni es inteligente. Y entonces en esta historia hay un cuarto, este, una casita con un cuarto, eh, dentro del cual eh, hay un sujeto eh, que no habla chino, digamos que habla inglés. Eh, pero en ese cuarto él tiene unas instrucciones que le permiten eh, interpretar eh, chino y responder a preguntas en chino. Ahora, en ese cuarto hay una ventana donde este sujeto le entregan preguntas en chino, textos en chino, entonces él los toma y siguiendo las tablas, este, escribe un texto y lo pone por la otra ventana, en chino. Aunque, como él no sabe chino, pues él no entiende. Sin embargo, una persona que está fuera del cuarto, un hablante natural de chino, ve las preguntas que le entregan y las respuestas que le que él, que él pone y las ponen en un contexto de una conversación, y entonces le parece que es un chino perfecto lo que se está hablando. Entonces la máquina está produciendo, o sea, este cuarto está produciendo chino sin que entienda chino. Entonces ustedes pueden pensar que este sujeto en la máquina es como un robot, o es como un obrero muy de una fábrica industrial que está haciendo ciertas instrucciones mecánicas y no entiende qué es lo que está pasando. Y lo que muestra la prueba del cuarto chino es que puede haber una conducta que aparentemente es inteligente, es intencional, que entiende sin entender. Entonces, la prueba del cuarto chino. Ahora, este artículo también es muy importante, filosóficamente, porque tiene varias posibles refutaciones a la propia idea. Eh, y también hay una refutación en el sentido en el cual los robots no pueden ser inteligentes tampoco, este... Y también en este artículo Searle propone una distinción muy famosa en la inteligencia artificial, que es la inteligencia artificial fuerte versus la inteligencia artificial débil. Y la inteligencia artificial fuerte es aquella que supone que las computadoras en sí son conscientes, entienden, pueden tomar libre albedrío, y la débil es que no, que son simplemente máquinas que apoyan a los seres humanos en las decisiones pero que realmente no tienen ningún objeto mental. Okay. Y entonces, si, si le preguntamos, ¿y qué pasa con el silopsismo? Le preguntamos a Cher. Eh, y él dice, de hecho, yo una vez vi un, un video de vi una plática de él aquí en YouTube, donde le preguntaron la pregunta de manera explícita, y lo que dice, bueno, este, eh, todo conocimiento tiene que, todo, todo ejercicio de conocimiento tiene que empezar por algo. ¿no? Eh, los físicos, digo, los matemáticos y los lógicos, tienen los axiomas, esos los dan por hecho, no requieren probarlos y a partir de ahí construyen todo su conocimiento. Y lo mismo, en todas las disciplinas científicas hay algunas cosas que se dan por una observación directa. Y en este caso, ¿qué observación directa más profunda que es la intuición de que nosotros los seres humanos y seguramente una gran variedad de animales tenemos contenidos? ¿Y qué son los contenidos? Pues los contenidos son las creencias, es el conocimiento, los intereses, las preferencias, los sentimientos, las emociones, afectos, evoluciones, valores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso lo tenemos. No tenemos que probarlo porque es nuestra intuición más básica. Entonces, si metodológicamente se piensa que hay que adoptar el silopsismo, pues es una postura, pero realmente, este, realmente no. Lo, lo podemos tomar como la base de la construcción del conocimiento. Y eso a mí me parece pues, que tiene mucho sentido de una manera más profunda. Ahora es una pregunta, este, complicada, y usted dice, es que está por los dos lados, o sea, porque puedes ir por un lado y por otro, y, y aquí, este, les recomiendo ampliamente que lean ustedes eh, un cuento de, de Ray Bradbury, que aparece en las crónicas marcianas, que se llama Los Largos Años, que, eh, no tengo tiempo de comentar aquí, pero si hay tiempo para las preguntas, podemos comentar un poco más, donde eh, Dave escribió describe esta dualidad eh, de una manera muy sensible, muy inteligente, muy empática, donde eh, muestra eh, cómo pues, los robots son robots, no son, no, son, no, son, no, son, no entienden nada y sin embargo las circunstancias hacen que efectivamente pues, se presten mucho a que se tomen como si lo fueran. Es un cuento muy, muy bonito y muy profundo. Me parece que es de lo más atinado en un sentido de, para mostrar en el fondo lo que hay en esta distinción que hay entre los dos, los dos puntos de vista. Ahora, pero la pregunta de ustedes es ¿por qué las máquinas no cuentan contenidos? ¿Podemos llegar un poquito más profundamente a esto? Y la respuesta, otra vez, hay que referirnos a Turing, pero no a Turing del 1950, sino al Turing de 1936. En el artículo eh, en el cual se presentó el modelo universal de las computadoras digitales, que sigue siendo vigente, hoy en día en la corriente de opinión más importante que hay en ciencia de la computación. Es el modelo universal de las computadoras digitales. Este artículo se llama... Uh, on computer numbers with, with an application to the Einstein's problem, que básicamente quiere decir eh, acerca de los números computables con una aplicación al problema de decisión, problema de decisión, <risas> circunstancialmente. Eh, y, eh, y esta máquina, este es, el, es pues, la máquina que es causal en la conducta de, de los robots y la máquina que es causal en todos los sistemas computacionales. Eh, ahora, de la construcción de la máquina, eh, nosotros podemos ver muy claramente que la máquina no puede entender, porque no tiene ningún elemento funcional ni estructural que se lo permita. Eh, la, el esquema general de la máquina es realmente muy sencillo. La máquina tiene una, una cinta, que es como una hoja de papel cuadriculado, como utilizamos para hacer eh, aritmética con papel, donde se escriben, eh, eh, hay celdas, cuadritos, y en cada celda aparecen instancias de dígitos o de letras, como los tipos de las imprentas. ¿Okay? Y esta es una representación, una representación, le llamamos digamos de entrada, que es la información que le damos a la máquina para que se procese. Ahora, la máquina tiene un control de Estados Unidos, que es una máquina que le permite, que puede ver, revisar el contenido de las celdas y las puede cambiar. Puede leer, puede escribir y puede moverse a la izquierda y a la derecha. Y todo lo que hace la máquina es pasar de un estado inicial, en donde le damos la entrada a la máquina, y llega a un estado final, donde en la máquina aparece el resultado de la computación. Entonces, si la computación significa la suma, en la entrada están los argumentos que vamos a sumar, 236 más 427, y en la salida aparece el resultado que es 660. Entonces, todo lo que hace la máquina. La máquina manipula representaciones, pero como lo estoy mostrando, no tiene ningún elemento, ni funcional ni estructural, que le permita entender qué es lo que está haciendo. ¿Y quién entiende? Ah, pues el ser humano que hace las interpretaciones. Entonces, toda máquina de Turing se refiere a unas condiciones estándar de interpretación, donde el ser humano interpreta a las representaciones, pero no la máquina. Entonces, esto es muy claro de la construcción de la máquina. Ahora, reitero, la máquina manipula las representaciones, pero la interpretación está del lado de los seres humanos. O sea, quienes entendemos somos los seres humanos. Ahora, esto a veces es un misterioso, porque la computadora es una máquina electrónica, que no vemos lo que pasa, pasa dentro de ella, este, y pues sí, este, uno, uno, uno puede tener la duda, pero creo que si pensamos en, en, en que es una máquina eh, tal cual, se disipa mucho esta duda, y aquí me refiero a la primera computadora, eh, de propósito general, que se construyó en la historia, bueno, se diseñó en la historia, es la si la de máquina analítica de... George Babbage, eh, que vivió en Inglaterra de 1791 a 1871, fue es la persona con la que trabajaba leí ley este, Ada, Lovelace, y él construyó primero una máxima de diferencias y después una, diseñó, aunque no se terminó de cumplir, construir completamente la máquina analítica, que era una computadora digital porque se programaba y era mecánica, tenía engranes, y aquí podemos ver cómo los engranes están este, dispuestos y para darle información a la máquina había que colocar los engranes en cierta posición, como si fuera un reloj, y luego se le daba la vuelta a la manecilla, corría el programa y terminaba y mostraba una posición centrales de los engranes, la posición de salida. Entonces, esto es completamente mecánico y hacía la computación. Una vez más, la máquina representa, eh, manipula la representación, el ser humano entiende. Ahora, esta que fotón que ven aquí es una, eh, una construcción moderna que, de la máquina que se realizó en el Museo de Londres, en, en el British Museum, me parece. No estoy seguro completamente, pero es una reconstrucción de la máquina que sí jala. No se pudo construir en su época. Por varias razones económicas, de la prueba personalidad de Babbage, y de que no había la ingeniería era suficientemente buena para hacer una máquina tan compleja, pero se construyó posteriormente. Ahora, esta es una computadora de propósito general, y lo que, hizo Turing, lo que hizo Turing fue generalizar la idea de manera abstracta y una cosa muy, muy importante: que en lugar de usar engranes para la representación, Turing utilizó el texto escrito como la representación. ¿Sí? Entonces, y eso pues le da un salto tremendamente a la tecnología, porque el texto escrito pues es como la representación por excelencia. Ahora, quiero dedicar este, unos minutitos en esta plática a hablar un poquito de esta noción de representación porque claro, la noción de representación es tremendamente compleja, tremendamente cargada, pero aquí voy a hablar de ella de una manera que parece no es muy problemática, es muy intuitiva, y empezando por que es una representación natural, eh, eh, y la representación natural, pues, es, aparece en, en, en, en la vida cuando aparece en la comunicación. Cuando hay un gente que puede ser un animal, que hace una seña, y otro animal la entiende, y entonces camina para allá. O como las abejas, que vuelan en cierta dirección, hacen cierta danza, y saben que la comida está en cierta dirección. Entonces, ¿qué es la representación? Pues la representación se, se origina por un ente, eh, eh, que es una fuente de información, pero la representación en sí es un objeto físico que tiene un medio un medio que puede ser eh, como una onda sonora o como una onda de luz, eh, con información codificada. Y lo importante es que en el transcurso de la comunicación, es un objeto físico, la representación es un objeto físico, eh, pero tiene esta cuestión eh, muy importante de que se genera por un agente intencional y se interpreta por otro agente intencional. De tal manera que el contenido de la fuente por un momento se hace físico, y después de ese objeto físico, el intérprete la vuelve a convertir en un contenido que eh, es más o menos el mismo que se transmitió. Entonces, la comunicación involucra a las representaciones naturales desde el principio. Ahora, la representación más natural, más paradigmática, me parece a mí, es la aparición del lenguaje natural porque cuando aparece el lenguaje natural, los contenidos en la mente de los seres humanos se ponen en el lenguaje, que es ponerlos codificados en una onda sonora, ahí el medio es la onda sonora, con cierta codificación, de tal manera que del otro lado, nuestros interlocutores interpretan ese objeto físico, la representación, para recuperar el contenido en su mente. Entonces, la representación siempre, siempre es externa a la mente. Está en un medio físico, y hay quien la genera y quien la interpreta. Ahora, un gran paso en la historia de la humanidad fue la invención de la escritura. Eh, la escritura, primero, manuscrita. Porque ahí la representación, el texto es una representación, eh, el texto escrito es una representación del lenguaje natural. Nada más que ahora, el medio es papel, en el cual con tinta marcamos símbolos, y entonces esas distinciones constituyen a la representación. Entonces, una base, un avance tremendo en la historia de la humanidad fue poder representar al lenguaje hablado a través del lenguaje escrito. Aunque el objeto real, el objeto natural, Primero y fundamental es el lenguaje hablado. Ahora, tres grandes eh, ventajas o tres grandes utilidades del texto escrito fue primero, pues, para comunicarse a distancia. Digamos que un, este, un comerciante enviaba cinco bueyes a otro comerciante y el arriero, pues, no sabía leer escribir, pero daba un papelito que decía van cinco bueyes, de tal manera que el que recibía sabía que estaba recibiendo la, la mercancía completa. Ok, por la representación, la comunicación de distancia. Eh, el segundo es el registro de los hechos, desde los hechos contables hasta los registros históricos. Y también las representaciones sexuales permiten hacer cálculos, apoyan a que uno haga cálculos sobre el papel este, que normalmente no se pueden hacer sin ayudas externas, que mentalmente no tenemos... La suficiente memoria y capacidad de cálculo para hacerlo, entonces nos ayudamos el papel y lápiz para poder hacerlo. Entonces el texto manuscrito dio estas tres grandes capacidades a la, a la humanidad y podemos decir que marcó una etapa simplemente por tener representaciones textuales. Ahora, un segundo gran salto de la humanidad fue cuando Gutenberg trajo la imprenta o inventó la imprenta. ¿Por qué? Porque la imprenta lo que permitió es hacer masivo y distribuir de manera masiva la información para la comunicación y también para el registro de los hechos. Entonces, y se inventaron los tipos, y los tipos dieron lugar a muchas convenciones, y entonces hubo otro despegue tremendo de la comunicación, de la capacidad de registro, este, gracias a la imprenta. Ahora, la computadora representa una tercera etapa en esta historia. ¿Por qué? ¿Por qué? porque permite manipular a las representaciones. No nada más las imprime para su difusión, sino de manera automática se transforma a las representaciones. ¿Sí? Entonces, automatiza el paso 3. Y por eso, a partir de la computadora, pues hemos tenido esta explosión del conocimiento, porque tenemos esta gran habilidad de manipular las representaciones de manera automática. Y ahora, la gran idea implícita o explícitamente de Turing allí, es una cuestión interesante de investigar, usted, en el artículo 36, Turing hace algunas consideraciones de la inspiración de la máquina, pero en los hechos, la representación en la cinta de la máquina de Turing es una representación del texto impreso, que a su vez es una representación del lenguaje. Entonces, aquí la pregunta... La pluma con la que se escribe un texto manuscrito entiende, no, es nada más la maquinaria, es el medio quien lo entiende, es el ser humano que interpreta la representación. La imprenta de Gutenberg entiende lo que está escrito en los papeles que imprime, no, es simplemente la máquina que hace la impresión. ¿okay? Ahora, la máquina de Turing que manipula la representación entiende, no, es simplemente la máquina que manipula la representación para el beneficio del intérprete humano. Por eso las máquinas no entienden, porque los que entendemos somos los seres humanos. Y de hecho yo en lo personal creo que la noción de computación es una computación relacional entre la máquina que manipula los símbolos y el ser humano que hace la interpretación. Y yo creo, a mí me gusta decir y creo que no hay computación sin interpretación. Y esto se opone a la visión de que la máquina computadora es una máquina que objetivamente hace cálculos independientemente de que hay un intérprete, que yo creo que es falaz por varias razones. Ahora, las representaciones computacionales internas en las memorias de las máquinas, en las memorias de Random Access Memory RAM, corresponden a representaciones externas a texto por diseño. O sea, cuando se diseñó la máquina, el proceso, el programa almacenado, cuando eh, von Neumann vino con este, este concepto de, de la memoria RAM, etcétera, pues lo que se hizo fue automatizar, o sea, se fue, fue representar los textos externos dentro de circuitos electrónicos. Entonces, por diseño, las computadoras digitales manejan representaciones textuales, todas. Las numéricas, sí, porque... En, como ahora, hoy en día las redes neuronales, etcétera, etcétera, son números claros, pero los números en la memoria de la máquina son números dígitos puestos en la memoria de la máquina. Son simbólicas también, en ese sentido. Entonces, este, por diseño es así. Y esa es su gran ventaja, pero también su gran limitación, porque la hipótesis de la cognición basada en la máquina de Turing es que las representaciones internas, o sea, las representaciones que mantenemos los seres humanos, corresponden a las representaciones computacionales que modelamos en las máquinas de Turing, que corresponden consecuentemente a las representaciones externas. Pero aquí ya no sigue tan fácilmente. Aquí es un brinco muy grande, porque la mente, la mente, este, en primer lugar, eh, si la mente es una máquina computacional, surgió muchísimo antes en la historia filogenética que la máquina de Turing. O sea, desde que hay inteligencia, desde, posiblemente desde que hay comunicación eh, y hay inteligencia en el mundo biológico, y por supuesto en los animales y los seres humanos, eso es muy, muy anterior a la máquina de curing, porque la máquina de es una invención humana. Y yo pienso que hay muchas razones para pensar que las representaciones internas en la mente primero que nada, son ampliamente distribuidas, son, son uh, eso es un tema muy complejo, pero yo pienso que es un paso muy grande decir que son textuales. La idea de que pensamos con el lenguaje es bastante eh, digamos eh, intausible de una manera que eh, pues, realmente, ¿no? Entonces ustedes me dirán, bueno, y entonces, las decisiones que toma Golem, Golem 3, o las que toma el programa Alfa Cero, que es el campeón mundial de ajedrez, al cual ningún ser humano le va a poder ganar jamás, o las decisiones que toman los coches autónomos. ¿Qué? ¿Qué clase de decisiones son esas? ¿No toman decisiones? ¿No entienden? Bueno, pues la respuesta es que están predeterminadas en el programa. El programa de cómputo predetermina a todas las decisiones que el, pro que el programa va a tomar cuando esté corriendo en la práctica. Aunque el programador no sepa ninguna de las decisiones que su propio programa va a tomar posteriormente. Pero si lo piensan un poquito, pues para eso hacemos las computadoras. Las computadoras las hacemos porque nuestras capacidades de cálculo son limitadas. Entonces, automatizarlo nos permite hacer cálculos que van mucho más lejos de lo que nosotros podemos hacer. Entonces, la historia de la computación es esa que la máquina haga los cálculos por nosotros, y por supuesto nosotros no sabemos cuáles son el resultado de esos cálculos hasta que la máquina los haga, si no, lo no tendría ningún caso tener computadoras computadora. Y eso es en todos los programas de cómputo. Entonces, las decisiones que toman las máquinas, como las máquinas que juegan ajedrez, o los robots autónomos como golem 3, o los cartas autónomos, están predeterminadas. Y esta predeterminación es una es poderosa pero también es una limitación porque el mundo el mundo no está predeterminado ni la mente tampoco está predeterminada no creo sinceramente pero es otra discusión eh, otra plática que, que podríamos un día tener oportunidad de, de platicarla y termino con esta parte de las decisiones ahora por otro lado la decisión eh, la decisión siempre en primera instancia es un acto afectivo, es una abolición. Si ustedes ven a un niño o una niña de dos o tres años jugando, que va corriendo para allá y luego corre para acá y le dices, a ver, un abrazo a mamá, sí, un abrazo a papá, no, etc. Pura abolición. Y toma la decisión, sí son decisiones, son actos afectivos. Y posteriormente, con la maduración de esos actos efectivos, se modulan por la, eh, por la lógica afectiva, eh, y posteriormente pues, se evalúan objetivamente. Pero en principio, toda la decisión tiene ese componente, es algo que se quiere, que surge de la bolición de la afectividad. Y la ponderación objetiva viene después. Entonces, eh, en la inteligencia artificial, y en disciplinas relacionadas con la toma de decisiones, por ejemplo, la investigación de operaciones, se omite el paso afectivo. Las decisiones se ponen de antemano sobre la mesa, ya sea que se pongan de manera explícita, si son poquitas, o se pongan de manera implícita, si son muchas, pero están de antemano puestas en el programa. Y el programa lo que hace, el programa de cómputo, es evaluar las posibles decisiones, ponderarlas, y maximizar el costo de la decisión. Ok, maximizar cuál es la que nos da el mejor valor. Pero al no incluirse el elemento afectivo, pues entonces hay una petición de principio, porque eso lo pone un agente externo de antemano, independientemente de las situaciones en las cuales la máquina eh, se vaya a enfrentar en su trabajo cotidiano. Entonces, por esta razón... Por estas razones, como las máquinas no pueden entender por su propia naturaleza y porque no tienen afectividad, pues no tienen libre albedrío. Y si no entienden ni tienen libre albedrío, pues no pueden ser personas jurídicas. Entonces, la idea de que los robots pueden ser personas jurídicas y consecuentemente pueden tener derechos es falaz. Es una incomprensión de la tecnología computacional. ¿De qué depende? Pues depende de las percepciones que tenemos nosotros, los seres humanos, de las computadoras, y que a las computadoras les atribuimos propiedades que nosotros tenemos, y esas propiedades, al hacer esa atribución, nosotros mismos modificamos nuestra conducta como si la tuvieran esas propiedades, y entonces sí tienen un impacto real, pero no porque estas máquinas tengan la propiedad, sino simplemente porque nosotros las atribuimos y modificamos nuestra conducta de manera consecuente, como los niños o los juguetes. Eh, le a la de cierta personalidad entonces ellos puedan con el niño como ese niño tuviera animación Entonces me parece que este, esta es la, la conclusión eh, pero esto por supuesto no quiere decir que la computación, la tecnología, la Inteligencia artificial no planteen hoy en día grandes retos éticos o sea plantean retos éticos tremendamente grandes el uso y la aplicación de la tecnología el desarrollo de la tecnología. Pero estos retos son para los seres humanos. Me parece que clarificar que no son retos de la tecnología propiamente, que los robots, las computadoras no son personas jurídicas, debe simplificar bastante la discusión. Pero, por supuesto, estoy consciente de que la complejidad de la tecnología nos pone sobre la mano, sobre la mesa, una gran cantidad de retos éticos que son muy difíciles y muy complejos y tenemos que abordar. Eh, muchas gracias entonces con esto terminaría mi, mi presentación que traté de ajustarme al tiempo muchísimas es... gracias Luis y, y si y tenemos unos minutitos para algunas preguntas si, si ustedes quieren pues tenemos varias felicitaciones y yo te quiero eh, hacer una pregunta de, de cosas que ya hemos platicado antes tú y yo este, me parece interesantísimo y en algún momento yo te, te pregunté para un artículo que estaba haciendo si era posible que las máquinas tuvieran conciencia, ¿no? Que está relacionado con el libre albedrío, y tú me dijiste, pues no, las máquinas son, o sea, nosotros las atribuimos eh, cualidades humanas como si fueran un juguete con el que está jugando una niña, ¿no? Una muñeca, etc. Eh, entonces, bueno, pensando que las máquinas no van a llegar ahí, pero sin embargo sí van a evolucionar los robots en el futuro, eh, te quería preguntar qué, qué cambios podemos esperar en el futuro cercano y qué retos en la reflexión de re derechos humanos tenemos al futuro de nuestra relación como seres humanos con estas máquinas, tanto los robots como la inteligencia artificial en general, que ya llegaron para quedarse, ¿no? Y yo creo que serán cada vez más relevantes en muchos aspectos de nuestra vida. Bueno, mira, yo no digo que nunca se vaya a descubrir la razón por la cual nosotros tenemos conciencia y tenemos entendemos, este, que se va a resolver el problema fuerte de la conciencia, ¿ok? Ahora, si nosotros, seres humanos, descubriéramos empíricamente dónde surge la conciencia, pues a lo mejor sería posible este, tener máquinas que sean conscientes. Pero primero nosotros tendríamos que saber de dónde viene eso. ¿okay? Yo creo que realmente nadie tiene una más de una idea de dónde surgen los contenidos. Ahora, eh, también, eh, eh, yo creo que el, el, los modelos computacionales pueden evolucionar y podemos tener máquinas que este, sean eh, mucho más poderosas y que de alguna manera recolegien eh, la inteligencia natural eh, de manera más próxima, y, y eso puede ser en de un desarrollo tecnológico, que tampoco, tampoco este, eh, considero implausible, y yo mismo en investigación personal actual estoy trabajando justamente en un modelo de memoria asociativa que, que, que va en esa dirección, o sea, yo creo que eso es posible. ¿okay? Eh, entonces, no son dispuestas de absolutas, digamos es lo que hay en este mundo pero es muy importante porque eh, resolver el problema de la conciencia, y la intencionalidad pues es muy muy grande y yo no visualizo que se vaya a resolver muy pronto ahora eh, la tecnología va a seguir evolucionando porque es una herramienta tremendamente grande y tremendamente poderosa ¿Okay? y, eh, y y el siglo XXI está encaminado a un desarrollo masivo y exponencial de la tecnología eh, entonces va a seguir, continuamente va a seguir. Y la inteligencia artificial tiene aplicaciones muy prácticas, eh, en, por ejemplo, en la ciencia, en, en desarrollos científicos, en descubrimientos en la química, en la física. Si ustedes leen las revistas, o sea, o ven los índices, de boletines de las revistas como CEN, Science o Nature, casi en todos los números hay dos o tres investigaciones o más que son posibles, grandes descubrimientos en biología, en astronomía, en este, química gracias a la inteligencia okay. y entonces en materiales por ejemplo, en medicina, etcétera entonces eso va a tener un gran impacto ahora, en la vida social claro que también este, por, por la tecnología es cada vez más accesible, es más pequeña está más, distribu más distribuida, es más obvio etcétera okay. entonces va a seguir, no, no tengo duda que vamos a tener un una, una gran eh, desarrollo tecnológico con grandes oportunidades y con grandes riesgos porque también la tecnología, pues toda la tecnología se puede usar para cosas positivas y también para otras negativas por ejemplo la cuestión de las armas o sea, yo pienso que la historia de la humanidad es que en cada época de la humanidad los fabricantes de armas han utilizado la tecnología más avanzada de la época eso es una constante y hoy en día, pues claro que los fabricantes de armas van a querer usar inteligencia artificial o algoritmos de inteligencia artificial Okay. Entonces, la regulación ética de eso depende de la regulación a los constructores de armas, pero no a las ideas científicas y tecnológicas eh, de, de la inteligencia ficción propiamente. Eh, pero también creo que el, eh, la, la línea de, digamos, la perspectiva del desarrollo tecnológico que nos plantea la ciencia ficción y muchos de los medios y, y los, también los... Este, los visionarios de la inteligencia artificial y los propagandistas este, ahorita hay una, una línea que nos están diciendo muy rápidamente las redes neuronales profundas van a lograr la singularidad, etcétera, etcétera, etcétera y mucha gente lo cree, yo creo que eso pudiera ser de otra forma yo pienso que este, esa visión que se está transmitiendo ahorita, podría cambiar y podría ir en, en, en, en direcciones bastante inesperadas, no lo podemos saber pero, pero yo no creo que sea definitivo que la tecnología actual eh, de las redes neuronales profundas, por ejemplo, este, el aprendizaje por refuerzo que son las que han dado lugar a estas máquinas, realmente eh, vaya a superar las barreras que otras eh, olas de inteligencia artificial no han superado. Y pienso que están avanzaditas y que probablemente en los próximos años, pocos años, veamos nuevas tendencias. Es posible. Entonces, ahorita muchos de los que están dando una visión muy fuerte de dónde va a ir podrían toparse eh, de frente en pocos años, porque no sabemos cómo va a ser. Okay. Ahora, pero la pregunta que tú has, ¿la tecnología va a ser? Sí, sí. ¿Y va a ser bueno? Sí, yo creo que sí. La, la, la, la, la constante ha sido de que la tecnología normalmente brinda bondades y también... Retos, amenazas y peligros. Pero en general, históricamente, ha ganado la parte de las bondades y por eso seguimos aquí. Porque si ganara la parte de, de la destrucción, pues ya no estaríamos aquí. <ríe> yo, espero, yo espero que esto siga siendo el caso. Pues muchísimas gracias, Luis, nos acaba el tiempo. Siempre es un placer oírte, es fascinante. El trabajo que haces está fabuloso y además es orgullosamente tu trabajo con Golem y bueno con todas las otras que se está, cosas que se está haciendo te agradezco muchísimo y desde luego pues como siempre me encantaría seguir platicando y colaborando contigo en diferentes cosas de estos temas u otros, te agradezco enormemente y te mando un abrazo muy grande y espero que nos veamos pronto en persona claro que sí, pues muchísimas gracias por la invitación y espero que esta plática haya sido de utilidad sí, muchísimas gracias supuesto, estoy disponible para...